que es, van a servir como plataformas para transformar las regiones. La Plataforma de, de Innovación de, de Lada y Belilla nace desde la necesidad de construir un ámbito donde eh, los actores que trabajan y eh, que viven en esa región tengan la oportunidad de, ...de imaginar un futuro mejor. Las plataformas de innovación son espacios de colaboración... ...entre diferentes actores, entre actores sociales... ...actores institucionales y empresas... ...que buscan interconectar diferentes iniciativas... ...en lugar de buscar una solución única y estrella... ...plantear una batería de acciones interconectadas. ...no hay una varita mágica que solucione los problemas... ...y creemos que esto es una apuesta diferente e innovadora... ...que puede ayudar a conseguir unos resultados... ...que si no, de otra manera, no se hubiesen identificado... ...y así ha pasado ya, se han detectado iniciativas... ...que si no llegan a ser en el marco de la plataforma... ...no las hubiéramos identificado".